¿Qué onda amigos, ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente con un nuevo video, sean bienvenidos Y bueno, como vieron en la miniatura, voy a hacer una casa en, el, en los árboles Así que bueno, estuve investigando, encontrando y encontré este, que por lo visto creo que es el más grande de todos Este árbol fachero, que parece el de Madagascar. <ríe> Literalmente se parece, y como ven ya tengo los materiales de lo que voy a hacer y bueno, vamos a ver qué sale, ya que es una casa en un árbol y va a ser algo medio complicado hacerlo. Eh, me, lo que sí digo es que va a ser fácil desconstruir más rápido, como es un árbol y no tengo que romper nada. Pero bueno, eh, así que bueno, vamos a ver qué sale y voy a empezar a poner las escaleras, a ver qué onda. Eso sí, va a llevar tiempo, sí, pero no tanto, como dije anteriormente, es tema de cómo no tengo que romper tierra, no eh, solamente tengo que construir nada más, así que bueno vamos a empezar a poner eh, todo lo que viene siendo la primera base y bueno va a ser un poco raro, visto como la casa va a estar en el aire, así que voy a tener que tener una idea más o menos de cómo voy a hacer para que no quede tan tan irrealista la casa, no para que no quede así en el aire como si fuera que está, no sé, una casa flotante medio raro sería eh, yo siempre trato de, cuando hago las casas, de hacerla un poco de realidad, ¿no? de tener un poco de realidad, que no sea así irrealista, como dije anteriormente trato de que siempre esté meo te diga, mm, esta casa, sí, esta casa se puede hacer en la vida real Así que bueno, vamos a ver qué sale. Eh, voy a poner unos palos soporte para que soporte la casa, ¿no? Y bueno, acá ya directamente ya no había terminado una gran parte y ya empecé a poner, lo que haciendo, las paredes junto con las ventanas. Y me gusta el hecho de esta casa hacerlo en el árbol porque tengo una revista del sol y la luna cuando sale. O sea, ido. Híbrido. Así que bueno, eh, acá ya pasé totalmente a hacer la pared, está lloviendo de lo lindo. Esta es la segunda eh, parte de la casa, porque la casa, como vieron en la pintura, es de tres, de tres pisos XD. Pero bueno, acá, viste como está en el aire, es medio raro la casa en el aire, pero bueno. Como sea, se va, voy a hacer que... No que así, viste. Obviamente acá no se puede construir eso en la vida real. ¿Quién? O sea, yo nunca en mi vida vi una casa así. Que esté así en el aire. Pero bueno, ya casi llego a las nubes. Es muy, alto el, es muy alto el árbol este, la verdad. Miren las nubes donde están. Están ahí nomás. Encima está lloviendo de lo lindo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Algo que a mí me gusta mucho mientras sigo construyendo y voy a seguir hablando es cuando es cuando los juegos llueve. me parece algo muy me parece algo muy no sé no me sale algo muy espectacular en los videojuegos la lluvia y los vientos no lluvia y viento me parece algo wow que vos decís no mames está increíble esto y bueno acá prácticamente paso a construir lo que viene siendo la tercera parte de la casa que es directamente en la copa del árbol o sea en la punta del árbol eh, y bueno como ven acá ya tenía construido el, las dos primeras partes acá ya casi termino paso a poner lo que viene siendo el techo híbrido casi termino y está terminé de hacer el puto techo y bueno, acá yo voy a tener que empezar a poner vidrios y bueno, vamos a ver qué cómo va la cosa. Pongo unos cosas porque si no queda medio raro que quede de uno solo. Si yo sí si yo tengo que poner dos porque si no es medio raro que quede de esa manera. No me gusta, la verdad. Pongo luces porque si no no se ve un pingo. Y voy a poner estas luces en particular, no voy a poner las otras, esas lámparas grandes. Acá me di cuenta que la casa estaba en el aire, otra vez flotando, así que le puse. Eh, pongo estos soportes. Para que no esté en el aire, si no queda medio raro. Unos dos soportes más lo voy a poner, tampoco es el que le voy a poner tantos. Le hubiera puesto de los otros, pero no, quería ponerle de esos. Pongo todos los vidrios. La luna está saliendo híbrida ahí el y ahí pienso que es el sol pero no es el sol sino que la luz se da afuera acá prácticamente ya empiezo a moblar empiezo a hacer la moblación ahí afuera hay como ven un como se dice ay no me sale bueno no sé un balcón acá empiezo a moblar lo que viene haciendo la parte de la cocina ahí no sabía eh, no me decidía si poner esto o el otro Y ahí me gustó más porque es más clarito y digo, me gusta este Así que puse prácticamente ese dejo puesto Y empiezo a mover la cocina, acá prácticamente eh, paso a molar lo que viene siendo la primera pieza Que es la segunda parte de la casa Camas de otro color Empiezo a poner los estantes de librería. Terminé, voy a la segunda. Segunda pieza que es más grande. Voy a poner camas de color rojo. De tres plazas, obviamente. Híbrido. Eh. Nunca van a faltar la cama de tres plazas en mis vídeos. <risa> y bueno, eh, a ver. Y bueno, gente, acá prácticamente ya terminé de hacer la casa. Así que bueno, eh, ya les voy a mostrar cómo quedó. Lo que viene siendo por dentro y por fuera, como se ve. Así que bueno, vamos a subir. Y acá está lleno de animales, y de creepy, y de zombie, y de todo un poco ahí. Así que bueno, vamos a subir. Y les voy a mostrar cómo quedó la casa, amigo. Encima está de noche y me, gusto, me gusta más de noche, entonces me llama más la atención. Así que bueno, esta es la casa, gente. Esta es la cocina, como ven, adentro están las enredaderas y siguen sí, su curso, Las enredaderas las dejé ahí y las saco. Esta es la cocina. Como ven, ahí está el, el balcón, es el balcón. Eh, esta es la cocina la verdad que una cocina bastante linda me gusta mucho no me disgusta, ahora vamos por afuera este balcón fachero que hice acá hay dos balcones nada más en el tercer piso no hice debería haber hecho pero bueno no hice porque no sé porque me olvidé literalmente me olvidé de hacer eh, lo que viene siendo el balcón del segundo la segunda pieza y bueno paso al segundo piso paso paso paso Justa, este es el segundo piso de la primera habitación. También tiene el balcón esta habitación. Esta es la cámara, las alfombras. Justa, la verdad que está de no mames esta pieza, muy linda pieza. Ahí está el balcón, que es el segundo balcón que hay. Porque el tercero, como dije, no se lo puse la luna fachera ahí. Vamos al segundo piso, tercer piso perdón de la segunda habitación Y esta habitación es más grande que la otra Obviamente y como se dieron cuenta no hay portales No puse para nada portales Ahí está el sol saliendo, de, saliendo, sí creo que saliendo La verdad no tengo ni idea Pero creo que si sí, está saliendo, sí, está saliendo el sol para afuera Está saliendo para afuera, qué estúpido, pero bueno, está saliendo el sol, amigos. Y bueno, como ven, no hay coso acá, no hay balcón. Me re olvidé de poner un balcón. Soy un re estúpido, pero bueno, ya está. O sea, ya está, ya lo construí. Ya listo. Ahora ahora voy a ir para afuera. Entonces lo muestro cómo queda, o sea, cómo queda, no, como quedó la parte de afuera, como se ve de afuera, no, y como ven, ese era el árbol el del medio. Ese eh, era el árbol original, o sea, el que yo encontré. Y después le puse otros dos más, porque me quedaban al aire la casa y era medio raro. Así que así es por fuera, gente. Así es por fuera la casa. Está de no mames. Le puse enredadera a los costados para que tenga un poco más de naturaleza, ¿no? Porque si no, era un poco raro. Esta es la casa, gente, por fuera. Ay dios. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Eh, suscríbanse, denle like, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video. Bye bye.